¡Snake! Te estaré vigilando. ¿Entiendes? Snake, llévate esta tarjeta. Podrás abrir esa puerta. ¿Por qué? Eres una serpiente que no fue creada por la naturaleza. Tú y el jefe... ...sois ambos de otro mundo. Un mundo que yo no deseo conocer. Vete y ve a luchar con él. No te estaré mirando desde arriba. Antes te daré una pista. El hombre al que viste morirá ante tus ojos. ¿Qué le pasa? un miembro del Foxhound. Era un maestro del camuflaje. Copió a sus súbditos hasta la misma sangre. Y tomó la sangre del jefe y se la inyectó en su cuerpo. Pero no fue capaz de engañar al Ángel de la Muerte. El Ángel de la Muerte. ¿Por qué crear tantos problemas haciéndose pasar por el jefe? Aquí es donde acaba mi pista Tú mismo debes resolver el resto del enigma Snake, pues, en el mundo natural no existe la llamada carnicería ilimitada. Esta siempre tiene un final. Tú eres diferente. ¿Qué estás intentando decir? La ruta que recorres no tiene fin. Tu camino está cubierto por los cadáveres de tus enemigos. Sus almas te perseguirán siempre. No hallarás nunca la paz. Escucha, Snake. Mi espíritu te estará observando. Snake, soy yo. Master, es sobre Naomi. Apague el monitor. ¿Qué ocurre con Naomi? Mierda. Coronel, ¿está ahí Naomi? No, se ha ido. Está echando un sueñecito. Mm. ¿Pero qué pasa con Naomi? Ok, quizás sea mejor que el coronel escuche esto. Sí. Adelante, Master. Bien. Básicamente, la doctora Naomi Hunter no es Naomi Hunter. ¿Qué? Sospeché que la historia de su pasado era algo extraña, por lo que investigué. ¿Y? Existe una tal doctora Naomi Hunter O debería decir que existía Pero no es la mujer que conocemos La verdadera Naomi Hunter Desapareció en algún lugar de Oriente Medio Nuestra Naomi Ha debido obtener sus papeles de identificación Entonces, ¿quién es realmente? Debe de ser una especie de... Espía ¿Una espía? Sí, quizás la hayan enviado a sabotear esta operación ¿Está diciendo que está con los terroristas? Yo tampoco quiero creerlo ella trabaja para Foxhound ¿Y cree que formó parte de la rebelión? O también podría estar trabajando para algún grupo distinto ¿Para otro grupo? No es posible Póngala bajo arresto ¿Qué? Nos ha traicionado y debe ser arrestada e interrogada para descubrir con quién está Si es uno de sus espías, entonces tenemos problemas ¿Qué quiere decir? Oh, nada Coronel, ¿está ella al corriente de algún secreto vital o algo parecido? Esto tiene algo que ver con las misteriosas muertes del jefe de Arpa y el presidente de Armstead No tengo ni idea En fin, no podemos permitir que participe un segundo más en esta misión Espere un momento, sin ella no podemos completar esta misión Lo sabía, me están ocultando algo Deme algo de tiempo, trataré de solsacarle Dese prisa, tenemos que descubrir quién es ella y qué está haciendo aquí Lo entiendo Snake, deme algo de tiempo ya no me queda tiempo para usted. Nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos. Dicen que ya han introducido los códigos PAC. ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker. Pero solo tengo una de las tres llaves. Y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí. ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores. Intento acceder a los ficheros privados de Baker. ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré Confío mucho en Yo otra vez. ¿Cómo va eso? Tirando. Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad. Era un tipo muy cuidadoso. ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí. Bien. Sigue probando. Metal Gear ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que menciona Baker? Aún no lo he encontrado Eso es lo que tengo que saber Pero Snake, he encontrado algo más ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear Como pensaba, la cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el Railgun Como un proyectil No usa combustible, por lo que no se considera un misil Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales ¡Qué cabrones! Sí, pero eficaces ...y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma. Dime todo lo que sabes. Es un arma invisible. ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí. La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70. ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles... ...lo podrían detectar los satélites enemigos. Ah, claro. Es bastante lógico. Pero a diferencia de un misil, el Railgun no quema combustible... ...y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual. Una cabeza nuclear invisible. Es imposible de interceptar. Y además tiene una cabeza penetrante de superficie... ...diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas. Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo. Esa cosa podría significar el fin del mundo. Es el arma definitiva. Y desde el punto de vista político... ...evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones. Coronel, ¿es cierto eso? ¿Me está escuchando? Sí, escucho. Si esto sale a la luz, podría retrasar la firma del Tratado Star 3 y provocar un grave incidente internacional. Sí, sería algo terrible. Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU. Incluso podría provocar la caída del presidente. ¿Estaba al corriente, Coronel? Lo siento. Usted ha cambiado, Coronel. No quiero buscar excusas. Snake, escúchame. Esta nueva arma nuclear, de hecho nunca ha sido probada, solo simulada. O sea, ¿que usan un modelo informático? Sí, por eso estaban llevando a cabo este ejercicio. Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación. ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban. Pero no puedo encontrar los datos en esta red. Sería lógico pensar que datos tan importantes se registren minuciosamente. No fueron... El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No, Ocelot logró quitármelo. ¿Mierda? ¿Claro? Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa por una auténtica Una vez introduzcan los códigos detonadores estarán listos para lanzar ¿Crees que pueden hacerlo? Bueno, la cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real O sea que sí ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no Debe estar en otro fichero. Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de mi Todos confiamos en ti.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 ¡Snake! Este cristal es antibalas. No puedes entrar. Disfrutaré viéndote morir. ¡Snake, tienes que coger esa llave!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 Snake, voy a abrir la puerta.